Y yeah, bueno chicos, ¿cómo están? Un poquito fuerte oh, un poquito fuerte. Bueno, damos un nuevo video de Amon Us otra vez chicos. ¿Se acuerdan cuando lo grabé en, con, con David? Está, está ahí David jugando con su perrito panchito. Se llama. El panchito. Se llama el panchito negrito mucho de eso, si sí, me gusta montar esta gente aquí, chicos. A, oh, a, si, si no a ver si no toca el botón, a ver si no toca el botón. Por favor, vamos a hacer: vamos a tener, o sea, vamos a juntar las manitas, vamos a hacer así, así, así, así, ¿vieron? Sí, así, con la, de la manito por favor, y moviéndola con la manito por favor, eso sí, uh -huh. a ver, a ver, por favor, che, loco. <risa> A ver si nos toca. Me ¿Qué pasa ahí? ¿Sabotaje? ¿Sabotaje? ¿Cómo sabotaje Se está muriendo el juego. Mm. Se está muriendo el juego. Ach. ¿Cómo se murió? Si ¿Sí, ya estoy jugando un Tiene que iniciar porque sale eso. Che, le voy a poner iniciar ya para. No, tiene que tramar. Tiene que esperar, no tiene que. Tiene que esperar. No es para que no me esperes. ¡Ay, yo mío, papá! ¡Y el cosita ¡Y! ¡Ahí está! ¡Ay, ah, ya comenzó la partida! Oh, oh, oh. ¡Sí, te tocó el motor. Nana, sí, me nana. tocó con... Tu abuela, no, no, con tu pues, abuela. Con... Ah, mira acá tengo que hacer tareas Te tocó con tu abuela Espérate, ¿Qué tengo ¿Te que hacer te con tu abuela La nana Nan dice nana ¡Buena! Me sentí no mató a nadie y voto. a ¿What? A ver qué dicen. <risa> no ha muerto nadie. Dice: Tiene razón. ¿Qué tonto es el otro? La sube, pues. No, lo. Ah, sí, por la sube, creo. No, no, en el del barro lo botó. El del barro puso a Voy a botar el costo para que no sufran de no no tiene nombre nombres porque dicen ingresado. no dicen nan na. Reci. dice, nan recit si. recit nan si. nan nana, nan nana, nan na. nan na. nan na. nan, na. No, nan na. dicen nan, nan nan se dice nan nan tonto nani nani, nani, nan, nan. Nina. Ni, ni, ni, ni, ni, ni. ¡Ay! ¡Nadie puede... ¡Ay, madre mía! Voy a matar a alguien. Pues no soy protocolo. Uh. No, Loco, no tengo nada para matar. O sea, si lo toco... Bueno, a Van a decir que soy yo. Sí, tienes razón. Hay cantarillas ahí. ¡Bien! espero que si me cargue y me voy por las alcantarillas rapidísimo no bueno mucho que... sí para que no oh. loco ah oh, ¡Pero me metí así es aburrido no, acuerdo ah. Oh, me, me, me... entregan a seca Se me sí. van oh. se me entregan voy a cubiete de ¡Ah! listo me traje pollito si no si sí, no voy a con mi boca. no no cuidado cuidado con ellos que están ahí Tenés que para Voy sé cómo al otro alcantarillo. No somos sencillas. Alcantarillo. Alcantarillo. El otro. Creo que si viene el otro va con el muerto, empieza a que no, no. ¡Nana! No te da nada, vení conmigo, vení conmigo. Vení conmigo, loco. El nana no, no ve que sos rojo, si sí, sí, todos mamá está rojo, le interesa que no soy. Que soy importante. Pero el blanco no es que no soy, Manos. Un monstruo, porque abre la boca. No, la boca Un monstruo. Shona. Yona. Yona. ¿Qué onda, Shona? Oh. Verde. Verde. ¿Dónde está el verde? verde? Oh. <ríe> Me sigo, lo vamos a mentir, vamos a mentir. Es el verde, así. O oh, y no es impostor. Pero es importante es, es verde, es el verde. Uh, se fue justito. Se sí, fue justito. Eso ya lo vi. Que me tiró sonar el Pero igual, eh, nana. que es importante. A ver, nana, si votaste a este, por favor que lo votes Porque si no, te voy a matar. ¿Qué es lo solo! ¿Qué es eso, Puertito? ¡Uh! ¡Uh! ¡Empate! ¡Empate! Uh, empate. ¡Empate! ¿Por qué votaste el otro? Porque, nana, votó na na na na na na na na NA na na na na na na na no, no, no, na na na na na na na na no, na na no, no, no, no, Okay, andal al yo. Oh, si y quieres sacar No, no, el... no, no, si no, quieres Sacar la grabación, le pones F9, que dice ahí en la F9, F9. Bueno, F voy, al F bueno F voy al baño. Ay, ese es mi voz. Me parece me parezco un poquito mi que es mi voz. Se me está poniendo turbiendo. Oh, vení, nana, vení para siempre. Vamos acá, vamos a hacerlo acá. Ya que lo quiero voy a, no a hacer. Escucha, si no sigo hablando con el micrófono. A ver. Enamur no, 7, 7, 6, 0... ¿Dónde está el 4? Ah, copa. Bueno chicos, eso un Bueno chicos, si te gustó el video, no que suscribas a canal, yo no voy a Pero igual, adiós, que yo tuvimos como una hora en la compu. Bueno, pero